Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es jueves 25 de julio del año 2019. Es el momento donde nosotros, como cada jueves, pues recibimos Ramón Antigua y tenemos la oportunidad de hablar de política a otro nivel. Así que saludamos y le damos la bienvenida a nuestro compañero Ramón Antigua. Saludos, Antigua. Hola jóvenes, doctor. Somos jóvenes, ¿Jóvenes ¿Cuánto tiempo? Eh, hoy, es, eh, hoy es la participación oficial de antiguo aquí en este espacio, porque el pasado la, martes. La ¿sí? otra era una, un préstamo que nos hizo sí. Alberto, que empeñó sí. la Correctamente, ese. que nos permitió que y ampliáramos y un como, poquito Y como, más y el como el Alberto estaba de, de cumpleaños ese día. ¿Da, da, ¿Da cumpleaños, Alberto. Estaba en regocijo. Saludos para Alberto Vázquez. Antigua, nosotros pues seguimos, seguimos nosotros pues hablando de política, porque hasta que. Digo, aquí no termina nunca. Sí, cuando. En debajo del agua. No somos un país. Eh, amante de la, ¿cómo era que decían? Que ¿La mezcla entre política y pelota? Sí, no, no, eso, eso, eso nosotros. Pelótica, la pelótica. Sí, exactamente, la pelotica. una mezcla de, de política y, y pelota. Antes, yo quiero recordarle que tanto Sergio Romero, eh, antiguo, y nosotros producimos no. así siempre bien planchado, y gracias a que llevamos nuestra ropa aquí Ay, a la lavandería Duarte de la calle La Cruz, casi esquina Salcedo, aquí en San Francisco de Macorís, y en Las Guaranas y en Villa Tapia. Así que si usted quiere lucir así como lucimos nosotros, bien planchado y bien apuesto, pues les invito a que traiga su ropa aquí a la lavandería Duarte, en San Francisco de Macorís, Las Guaranas y Villa Tapia. Antiguo, vamos a entrar nosotros en materia de inmediato, y eh, yo al principio programa hablaba de, me gustaría, o pues nos gustaría que usted tocáramos estos dos temitas. Por ejemplo, yo quisiera que habláramos un poco de lo que es, el, en principio, el cinismo político. Y por qué nos surge a nosotros la idea de tocar este tema. Y es, eh, ¿cómo veía yo, cómo veíamos nosotros, minutos después del presidente de la República emitir su alocución el pasado lunes? lunes. Eh, ¿Cómo inmediatamente eh, compañeros de él, pero que le adversaban, o que le adversaron... En, la, en los internos del partido durante todo este tiempo producto de la del proyecto de ley que nunca que no ha llegado y que, que nunca llegó y que nunca ha llegado al al, al Congreso eh, Nacional con el objetivo de, de, de habilitarlo como candidato y eso ha ganado por una serie de, de, de sus compañeros eh, que le hayan estado adversando pero inmediatamente concluye el, el, el, el discurso y ya mucho de la lectura que le dieron fue que no se va a reelegir pues comenzaron a alabar al presidente la calidad de estadista que no puede tirar por la borda eh, esa gran labor durante estos ocho años que ha realizado el presidente o sea eso yo lo veo, la lectura que le doy como como cinismo en materia política eh, a eso anéchale, pégale eh, de la otra parte en el caso de, del grupo de Danilo una reunión al día siguiente con los otros candidatos, con los seis candidatos de, del Partido de la Revolución Dominicana, precandidatos, en procura de buscar entre esos seis la sangre nueva. O sea, el discurso de rompimiento y al otro día un, una reunión de unidad. <risa> para, para presentar un frente... Después se declara ayer que es un frente contra Leonel y seis, claro. cinco de los seis, firman una especie de acuerdo verbal de que van a unirse para uno de ellos competir con Leonel Fernández. También se extiende el cinismo a la otra acera. Pero yo antes de comenzar Lo que me sorprende es que esa expresión de cinismo que yo percibí, eh, fue minutos después precisamente de quienes las adversaban hasta ese momento claro, al interno del PLD. No, saliendo de Funglodes, recuerden, eh, y terminando el discurso del presidente, los leonelistas comenzaron a hablar a la unidad, y algunos de ellos diciendo que sabían que el presidente de la república era... Hay uno de ellos que dijo que era un patriota Claro, no, pero Merán dijo después que de, las heridas se habían curado ahí mismo. Sí, se habían curado ahí mismo. Y ma, ma, maldo, maldonado ya, maldonado lo, lo si dijo, todavía lo tenía, mi maldon, Pero tú sabes que eso fue mentira. Maldonado que fue el presidente de la Cámara de Diputados hasta, hasta agosto del año pasado, del de Grupo Leonel, y uno de los principales contrarios a, a, a Danilo, en este proyecto a favor de Leonel, dijo, saliendo de, de Funglode y terminando de, de el discurso del presidente, que, el, que ya lo que había que trabajar, y que el partido a partir de ahí se, unifica, se unificaba en pleno. Porque lo único que lo dividía era la, esa, la reforma ese constitucional. Término, ese término. Sí, sí. sí. Entonces... Yo digo, y permítame salir un, unos segundos, y es para advertir y para ver la diferencia entre cualquier país, incluyendo Haití, y República Dominicana. Un tuit, una conversación privada que se filtró eh, del presidente de la República y algunos de sus funcionarios en el gobierno de Puerto Rico, generó la destitución. La renuncia del presidente, del gobernador de, de Puerto Rico sí. La renuncia Tú sabes por qué la diferencia Y por qué somos diferentes Inclusive hasta Haití en organización En desorden Organización organizada Porque en cualquier otro país del mundo Inclusive Haití Estoy referenciando a Haití como el desorden ya, Mayúsculo de A su máxima expresión Existen las leyes Aquí existe el dinero El mercado Oye, un tuit donde él está hablando mal de su propio funcionario, eh, burlándose, haciendo bullying, como dicen a los gringos, de su propio funcionario, no era de la oposición, se unificó la oposición. Y oye, <coughs> y en torno a un carajo a la vela también, como sucede siempre, no es que estamos hablando de un líder, de que aquí, que abinader y eso, que Hipólito, eso, eso es porque aquí es eh, que no queremos a Danilo, pero queremos a Leonel, a Hipólito, a, a Miguel a, y, a, y al otro, a Binader. Allá no. Allá dijeron, no queremos a nadie que se pare. Que un carajo a la vela salió y unificó al país. Y anoche renunció, eh, Rosselló, de la presidencia sí. o de la gobernación la verdad, de se dio de una, una, una Magdalena. marcha Verde. Oposición. Si aquello se dio y esto no se ha dado, es porque aquello no había dinero y en esto hay paga. Entonces, volviendo aquí <risa> al caso de aquí... Lo que se da es de, de ese cinismo que es lo que hacen todos. Recuérdate que aquí no se está luchando por resolver porque haya alguien que resuelva los problemas del país. Por eso a ningún candidato precandidato se le está pidiendo propuesta. Por eso tú encuentras aquí cosas que aspiran al regidor en el municipio. Que y aspiran que a diputada lo, lo que hay. Que tú dices, pero... Sí, digo, eh, esto, ahí, por favor. Pero a los foques dijo que o a sea, él hay que meterlo no ahí. ¿El recandidato sí, a la presidencia? Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque él aspiraba él, a la diputación. Pero dame, que, dame, no, algo que me sorprendió de a los es... es que él se detuvo a ver la locución del claro, presidente y, después, y dijo, pero Dios mío, de ver esa locución sí, analizó es y reflexionó, pero yo. yo puedo... Desistió de la... O, o, y tiene la intención de desistir de la, de, de la candidatura a diputado para, para sopesar sí, claro, claro, la posibilidad sí, claro, de aspirar sí, claro, a la presidencia. Claro, ¿Tú sí, claro. sabes lo que quiere decir eso? Eso es una vergüenza, ser presidente, <risa> lejos de ser un sí. presidente, una, un prestigio. Y ahora tiene mucho mayor intención cuando ve que ah, Bad Bunny y Ricky Martin participaron claro, en este carrito, ¿no? Porque esta es mi oportunidad. Entonces, Antigua, usted mencionó que la reunión de los seis precandidatos eh, y que cinco firmaron. ¿Cuál fue el que no firmó? Yo me imagino que era. Porque no estaban los seis tampoco. Ah, pues usted la reunión de los seis <coughs> cinco firmaron, yo digo. Sí. Okay. Estaba. Eh, porque lo último es, señores. Estaba moca, estaba <risa> moca, capital. Eh, para, taba, tú, para que ustedes Santiago, vean. Navarro, oigan, jóvenes, para que ustedes vean el valor del dinero y el, la degradación en la que ha caído la política dominicana. Te invito que le montaje miembro del Comité Ay, Político Nacional, del Comité del PLD. Pero, fue presidente de Funglode. Uh -huh. Funcionario los 12 años de Leonel y los 4 y, de, y y, y de, de, de, de Danilo. Uno, uno. ¿Y segura? Con, con poder de decisión, ¿no? Pero oye, con poder ¿Y segura? de decisión. Quiere decir que él tiene 12 años, que fue lo que consiguió lo poco que ha conseguido en, el, en su desprendimiento y servicio al país, pero fue en el gobierno de Leonel. Y Temítocle ahora, después del discurso, plantea la realización de ese frente de todos los precandidatos para impedir que Leonel Fernández llegue al poder. Dicho ah. así mismo, por Temito Clemente. Si si, Ahora, si, si, hay Temito si hay un expediente y yo lo saco a usted del expediente, ¿quién soy yo para usted? No tengo más nada que decir. Ah, claro. ok. Entonces, <risa> mira, cómo, ve, ve, ve, ve, ve cuál es la diferencia Pero entre este país y... Sí, exacto. Sí, gratitud, sí, gratitud, sentido gratitud. de gratitud, que no Pero tenemos mucho los dominicanos. Sí, sí. Sí. Y que en Temo lo ha puesto, sí, puesto de manifiesto. Sí, es lo ha puesto es de que manifiesto. Como de desprendimiento es. del presidente de la República, que pidiéndolo el país, y a Leonel también, 2.200.000 dos firmas pidiéndolo, Reclamándolo, proclamándolo, necesitándolo, pidiéndolo, repito, ambos han sido tan dominicanos que han desistido de esa aspiración sí, sí, del pueblo, no de ellos, del pueblo. Y tú te encuentras con un PRM que sale su presidente a la, en la misma noche o al otro día, el precandidato el, el del PRM, diciendo que el país se arregló. Que se terminó la tensión porque Danilo dijo que no iba. Sí. Pero tú eres peledeíta o perremeita. Tú aspiras <risa> a sustituir a Danilo o a hacer la continuación de Danilo. Porque a ti no te importa lo que Danilo diga o lo que Leonel haga o deje de hacer. Si es verdad que tú no, quieres no, presentar un proyecto de reforma al país, de cambio al país. Con, con, lo único con, con bueno es que, que ya, ya es tiempo de que ellos se pongan a trabajar. Esa es la única acción sí. que... De, Pero de, oye, oye la otra. El grupo de Quique Antún tiene... Eh, no. Siete años contrario al grupo de Leonel, a, a, enquistado tipo, tipo Sangrijuela en el PRM, mm. PRD-PRM, mm. Kike Antún. Ayer declaran ¿Y su en una de reunión de prensa. Para decir que está de acuerdo con la, con la rehabilitación de Danilo Medina. No, no pero ellos fueron que... Y la sí, reforma... Pero que ellos... se que que que que comenta... Es eh, que son eh, ellos que, que es, van a llevar que la... la, la, la que, el... que ese encuentro estaba previsto para hacerlo antes. Sí. Para hacerlo antes. Entonces, sí. la premura del discurso de Danilo Medina, pues, tiró por la borda sí, no. esa acción que ellos tenían previsto realizar. En Mira, an, de, antes, de, de, antes de agosto. Pero que Danilo, Danilo, Danilo pudo haber esperado que ellos lo dijeran antes. Pero sí. también... Eh, eh, es lo que es ahora el cinismo con el que, que, que tú inicias la, la, el, la sección con la pregunta: ¿Fue a las 8 de la noche, a las 9 de la noche el discurso? Uh -huh pero habían pasado eh, 12 horas, 15 horas antes. ¿Por qué no se reunieron y ahí, dijeron eso? Ahí sí, es antiguo. ¿Qué pasa, ¿Eh? antiguo? Uh -huh. no. ¿Y cómo usted pretende que si el presidente va a hablar a las 8, venga, salgan los reformistas? No. Le, convenía, el de, le convenía, le convenía, ¿eh? la estrategia del gobierno del presidente le convenía, porque además de que él dijo que los empresarios, el comité central, el comité de, de, de, de, de político, Mire, la, espérate, la sociedad civil, le había pedido que se re, que se re, eh, religiera. Uh -huh. Él pudo haber dicho. Y el Partido Reformista, bajo la, la dirección de Quique Antún, también Bien. nos pidieron. Sí, mire, yo me nube. atrevo a decir, Antigua, que si eso hubiese ocurrido 10 de la mañana, esa rueda de prensa que usted dice que pudo haber sido... Antes, no, habla. no, no, no, él habla. Pero adiós, convoca a Leonel, a todos sus seguidores y el mismo amigo suyo, Luis Abinader que se unió, ¿verdad?, a esa, quiso sacarle beneficio a esa protesta, tuvieran todavía se en el entendió. Congreso esperando sí. Porque era confirmar que iba eh, Danilo Medina, que se iba a reelegir. No si esa la, la, de la, era Las la declaraciones reformistas ahora, si era un fin Yo entiendo. Es, yo entiendo es, que, es lo que dijo, yo, lo, de aquí a agosto hay una reforma. Yo, en este yo, yo entiendo que ese esa fue, yo creo que fue el momento justo de ellos desarrollar. Mira, de, de aquí a agosto hay una es, reforma yo, y no la van a proponer ni yo, el PRD, ni el PRM, ni nada. Le dije a usted siempre que habrá reforma, sí. no habrá no habrá reelección no Danilo yo... el, a las 9 de la noche 9 10 de la noche confirmó lo que yo decía, sin sí. yo haber visto nunca a Danilo Medina Mire, eh, yo... O sea, yo no tengo el privilegio de no, decir no. que tengo eh, fuente eh, confiable, no, no, no, no, no, no es no. que yo sea pesimista ni que en ningún momento he dudado del análisis que ha hecho Antigua en este espacio hasta ahora todo se ha ido dando sistemáticamente tal cual Todavía, todavía, yo quiero esperar algo. De que de la religión. Que, se, que, que desaparezcan las posibilidades de que eso se pueda materializar. Ahora, Antigua, nosotros vamos a una breve pausa. Y al regreso, ya finalmente la participación de Antigua en este segmento, nos vas a decir por quién entiende Antigua que pudiera decidirse el presidente Medina para que sea el precandidato en las primarias que ya están aquí del partido de la liberación dominicana no le que en breve regresamos bien seguimos en este contacto diario aquí con la participación como cada jueves de Ramón Antigua Antigua y dejamos nosotros así como dijimos al principio una pregunta en el aire de estos de estas figuras al interno del PLD y que eh, para nadie es un secreto que se han inclinado eh, su Su intención A favor del presidente Danilo Medina Y que ahora Danilo tiene La facultad para elegir unos de ellos, inclinarse por unos de ellos ¿Cuál entiende Antigua Que va a ser esa figura Por la que el presidente Medina o sea, Se pudiera inclinar No, porque el nombre no importa que la si, él, si él define que, la característica sí, sí, Se, sí. se, se sí. presume ¿verdad? O sea, no. Díganos, señor Antigua. Mira, la... Yo había dicho hace tiempo, hace tiempo, mi candidato para Danilo Medina por un tema de intereses. Porque aquí lo que se juega es la libertad y la seguridad. Uh -huh. Aquí no hay dique que país ni nada de esa burrada Aquí, es ¿quién me garantiza que yo pueda seguir en mi casa? Y caminar ¿Y por ¿y quién, las calles. ¿Quién no me garantiza de que yo deje de ir a otro sitio donde nada más hay cuatro paredes? Que en vez de estar dando brinquitos, aunque, brinquito, aunque, brinquito, aunque sea lo que sea, eh, tienen el privilegio también de unas llamadas cárceles modelo mm -hmm. y ya no son presos, son internos. Exacto. Es. O sea, eh, eh, si estamos en el largo turístico, van a un resort penitenciario. Sí, exactamente. Mm -hmm. porque, porque y van, porque, en vez de presos, van como clientes de ese resort hubo, penitenciario. Una, hubo una senadora gubernamental. O sea, aquí lo que está no, en juego es eso. Una senadora gubernamental dijo. ...que si Danilo no ganaba, íbamos a ir preso todo. Sí. Eso lo dijo en el, en, la, en el Senado, lo dijeron así. Entonces, de, sí, los, está de, de los seis eh. candidatos, de los candidatos que hay en el dentro del PRM, del PRD, PLD, yo entendí hace tiempo, quizá un año, tengo que decirlo, porque si yo no lo digo, ¿quién, me lo, va, ¿quién lo va a decir por mí? Uh -huh. Yo entendía que era Gonzalo Catice y lo veía como el, el prototipo de, de, del representante. Entendía. Del, de, sí. Entendía. Sí, hace, hace un año. Porque es el tipo, es empresario, y entonces eso se le aplica ahora, representante del empresariado dominicano, es miembro del comité político, que la mayoría de los precandidatos, Dominguebrito, Brito es muy, muy, muy bueno, muy santo, no es seguridad para Danilo y su grupo, no. sobre todo para el grupo de Danilo. Eh, pero no es miembro del comité político. Uh -huh. Danilo es presidente del comité político. De Leonel le ha sido presidente del comité político. Entonces, de los precandidatos, con excepción de Reinaldo, que no le interesa pasar de senador porque es más cómodo, se pica igual o más y las responsabilidades son menores. Eh, Radamés Segura, el pobre, es miembro del comité político, pero no hay, no hay, no hay grandes posibilidades. Eh, ¿Quién más del Comité Político? Yo creo que más son esos dos. Ah, bueno, te que le montas, pero te que le montar lo que es contrario a Leonel. Él no tiene otro, otro objetivo. Eso es como los vinchos, que lo que son es contrario a, a, Danilo. A, a, a Danilo, contrario a todo lo que no sea Leonel. Entonces, el que yo entiendo, no porque sea bueno, porque recuerden, cuando yo le decía y le digo a ustedes que Danilo Medina pudiera estar y está trabajando... No es estar... el idóneo, pero el conveniente. Exacto. Danilo Medina pudiera estar trabajando para sacar, lograr que salga de precandidato a la presidencia en el PRM eh, Hipólito Mejía. No lo digo porque sea bueno, porque sea capaz, porque sea, hay, hay una, sea una impronta, porque tenga un presidente de... Una, un presidente. No, no, no. Es porque es la vía más fácil para garantizarle al grupo de Danilo seguridad, valida redundancia, libertad. En estos tiempos, señores, recuerden que la geopolítica manda ahora mismo... Presidente preso, presidente preso, presidente preso. Acabamos de tener en Puerto Rico la renuncia de un presidente, señores, sí. de, un, de un gobernador que es la figura del presidente aquí. Entonces, Gonzalo Castillo, ese empresario, representa a los empresarios, es miembro del comité político, es el funcionario con mayor impronta, el funcionario que más ha brillado en el gobierno de Leónel. ¿Es, ¿Es el de mayor valoración? Es el de mayor valoración a lo, a lo que ha hecho el gobierno. Es el único funcionario, ministro, único que, que maneja tira, las Fuerzas Armadas. Y el único que tira Talvia. Que maneja las Fuerzas Armadas y si no, <ríe> búsquense que lo, la, la gran cantidad de, de guardias que hay en la o sea, pod Podría esta? ser el que en, en una campaña electoral podría re salir a, a recorrer la, el país... Y, podría, y no es desconocido. No. no, y no solamente con Y decir, mire, solo hice yo. Escribir, uh -huh. eh, y poder decir eh, sí. Como corresponsable, como corresponsable. Y pues, y podrá de, decir, de, en ese proceso, va a decir, yo hice, yo hice, yo hice, yo hice, yo hice. Porque ya no va a decir que Danilo me puso a hacer. Bien. A partir de que siempre candidato. Entonces, pero recuerden, recuerden también que tiene una situación de menciones, de ruido, respecto al caso de Odebrecht. Y recuérdense que aquí lo que va a decidir quién gane, quién no gane, es quien demuestre, como en el 4%, que es capaz de atacar o judicializar de verdad el proceso de, de Odebrecht. Pero antes de terminar, yo quiero eh, eh, puntualizar esto, Víctor, el doctor y los demás amigos televidentes. Leonel, <coughs> pienso yo, está pagando en estos días, en estos tiempos, su haber dejado de ser bochista para ser vinchista. Le está saliendo caro. Le va a salir caro. Cambió de ideología. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Hay amigos que yo no quiero que me defiendan. ¿Es eso dije ayer. Los candidatos del PLD sí. se unen contra Leonel a partir del discurso. Sí. Gonzalo Castillo valora ser candidato. Surge, porque Gonzalo Castillo a partir de, del martes. Sí, a partir, de no, del martes del martes. Es el martes a las 9, a las 8 de la mañana. Y todavía él dice que es el lunes. Se ve al espejo. Él va a decir. No, no, que se vea al espejo <coughs> y se ve con la ñoña. Eh, el discurso fortaleció al grupo de Danilo Grupo de Quique Antún Del PRM sí, El grupo de Quique Apoya de el PRM el no, no, Y se une a Danilo y plantea La reforma ¿sí, constitucional no, eso lo que Oye, a La Liga Municipal Dominicana Con todos los síndicos plantea la reforma sí, para, habilitar para habilitar al presidente todo pleno, todo, Y todo todo viene el grupo va, eh, la El grupo de Partido Reformista, Contrario a Danilo en los siete años que van Que es de, el de Quique dice que va a someter el proyecto de ley sí, para no, reformar no. la Constitución. Sí. Danilo no apoyará el caso. Aquí viene. ¿Tú sabes por qué eso? Porque el presidente de la Cámara de Diputados a partir de agosto será... Máximo Castro Silverio del partido reformista oye, uh -huh. oye la sinceridad uh -huh. se van, si van a echar a un lado no. el compromiso <coughs> de que de se hizo es, sí. que, yo qué, que es de Santiago sí. que es un compromiso, que compromiso. De, de, de Juan Dolio y eso no va a crear otro problema dentro de la misma Cámara pero eh, ya los eh, problemas eh, no eh. importan de, de, de Leonel y Danilo, a Danilo no le importa eso ni a Leonel tampoco uh -huh. ya lo de ellos es, recuerde, yo dije el jueves pasado Tambores de guerra. Sí, Esos tambores de guerra fueron encantados. Fueron porque eso va a crear, va a seguir creando las fricciones en es la que, Cámara. Es que ya esto no es un problema de, de, de, de, de, de, quién, de si el partido gana o no gana. Es decir, quien me permite a mí andar, como dijo el presidente, él fue puntual dijo yo lo único que quiero andar pues, como un ciudadano cualquiera, sí, sí, caminar es caminar que por las calles que me reconozcan, es que con Leonel no va a poder andar en la calle no va a estar va a estar dando brinquitos es no, no, lo que brinquito es que él va a estar <ríe> en una cárcel por Dios, bueno señores ya antigua eh, fue claro, hace un año que hay un libro dio que y se, él se ratifica de Mario él, Emilio Pérez es, hay un libro de Mario eh, Emilio Pérez que se llama brincando por la vida él <ríe> lo dijo hace un año y ahora lo confirma que él entiende que la, la figura el, no. el candidato o el precandidato por el que se pudiese decir me Medina, por lo expresado por Antigua, es Gonzalo Castillo. Vamos a ver entonces sí, no, eh. si se decide por la precandidatura, entonces es el candidato de Ese no es el candidato sí. ¿Eh? Es, el, es sí. el que le ofrece. Pero es el que mayor seguridad que, y garantía le da Eso Danilo, ah, es, la continuidad eso es que Antigua, eh, eh, un papelito lo mandó eh, Gonzalo Castillo, Antiguo. y eh, Antigua eh, eh, tiene, lo dice con esa certeza. No, y que ayer sí. Lo que ay, me hubiera gustado no. era que cuando, yo lo decía el año pasado, que él era el que tenía el perfil para representar a, a, a Danilo, el, alguien se lo hubiera llevado y se lo hubiera dicho para que me sí. hubiera mandado a buscar. Hey, sí, no, no, no. de, de, de, tú eres de lo mío. Para, mí, para no? mí que pa, hay una calle Gonzalo, en Castillo que ella que él quiere que se la arregle. Gonzalo Castillo <ríe> fue el que vino a, a, a, a aquí donde estamos nosotros en una rueda de prensa ah. y le habló mentira a la... No se acuerdan, tío. Sí, pero eso era en su condición de... De, de, de, ¿Sí? de, de, ministro. de ministro. De obra pública. Okay. Ministro, en su condición de presidente. Tú verás ministro que va. va, va. va. Sí. Ministro no, que... con el Falpo. Con esa última información, nosotros llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy. Agradecerle a Antigua como siempre, que cada jueves comparte no sabe con la huelga nosotros se ha Dios, Y nos no da me la merece. oportunidad de nosotros pues, hablar de política a otro nivel. Invitarle a que no se pierda la retransmisión de, de este espacio de 7.30 a 9 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Agradecer al equipo técnico, José Paulino, a Melvin, Allí en el Master, Mr. Edward y a nuestro encargado de las redes sociales, José Eduardo. Mañana.